Y hola que más chicos, estamos aquí con un nuevo apartado para los que necesitan Iniciar pues, tal y no les está dejando como tal el programa sí Porque les dice tu versión es compatible con el sistema Bueno, es un error normal, pero para... Se está dando más como en versiones muy antiguas O en versiones muy avanzadas de Windows como el Windows 11 o el Windows 10 No sé si algún les está pasando, pero de todas maneras Aquí les está dando este comentario Lo primero sería irnos al apartado que nos deja En este caso, pues el acá no nos aparece este DOL, nos lleva a esta página nos da las siguientes indicaciones pues para um, pues que nos coda correctamente el programa algunos pues ya cuentan con esto estos primeros cuatro pasos, ver, tal vez no todos pero entonces el quinto paso y, y que posiese la la posible solución, la última solución sería esto, literalmente a mí me funcionó sería este comando para detectar hiper 5 si no te aparece en este listado A continuación siguen otros pasos eh, Que es en la verdad de tareas Entonces pipe, ya sabes Tomar ese comando Lo que vamos a hacer es ingresarlo en el símbolo del sistema Ojo, muchos lo están ingresando Normal Pero entonces toca darle aquí derecho y ejecutar como administrador Al hacer eso pues si sí te servirá el programa No lo muestro ahorita porque Vi que al ejecutarlo como administrador eh, El video pues se pausa Entonces no, no se puede apreciar y desde ahí no se pueden hacer los siguientes pasos ya después tienes que ingresar lo que sería en ViewStall y así en ViewStall también tienes que ejecutarlo como administrador sí, aquí no me aparece pero pues si buscamos el programa o cuando ya lo, lo instalamos nos va a aparecer aquí en la pantallita así como estos jueguitos y les va a poder ejecutar como administrador tienen que hacer esas dos maneras para que el programa les comience a poder correctamente vale eso serían los dos pasos y pues ya, eh, para los que quieran, no sé, una segunda cuenta o algo, en este caso todos los que me lo han pedido, chicos, pues normal, también por está lo pueden hacer, mira, aquí tenemos esta cuenta que es mía, y si instalamos Brustal no tiene nada que ver con esto, ¿sí? O sea, es, en un principio si lo sacas de tu otra página eh, con otra cuenta también te va a pasar lo mismo. Pero la diferencia es que al iniciar sesión el, el juego no sea buguear y se va a iniciar en el otro sistema, sino que te va a dejar los dos apartados, ¿vale? Eso sería todo por hoy chicos, así que espero les haya gustado la información ese poquito y pues nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.